Buenas noches gente, bueno en este video quiero mostrarles eh, eh, dos cositas en este proyecto que, que estoy realizando aquí de AutoCAD pues estoy haciendo todo el proceso para modelado y van surgiendo varias cosas que puede uno ir haciendo eh, eh, pues vamos realizando pues como ustedes saben las planos y todo entonces aquí tengo este proyecto que es un proyecto muy muy muy bueno que es unos arquitectos alemanes ahorita no tengo el dato pero más adelante lo, lo manejaré en este proyecto aquí está la imagen de, de cómo es la pues el entorno es un proyecto muy elegante muy eh, simple pero a la vez muy complejo porque pues tiene una piscina como acá y no, pues no porque tenga una piscina, sino que es, el diseño es bastante bueno. Eh, es, es, es pequeño, tiene alrededor de, bueno, todo el proyecto como unos 700 metros cuadrados. Y aquí estoy realizando las plantas, como ven acá, pues esto no está en alemán, porque no estoy seguro si los arquitectos son alemanes, pero el proyecto es en Suiza, en algún país bajo, pues no sé si es en Suiza, en Holanda, creo que es en Holanda, la verdad hasta ahora lo estoy modelando, pero no tengo esos datos pues, pues lo importante ahorita del video es mostrar eh, quería mostrar estos estos room tags que los quiero realizar en Revit eh, como ustedes saben aquí <coughs> para realizarlos en Revit pues es un poco diferente porque pues ya eh, se maneja como podemos ver acá no? aquí tengo pues una imagen que dice un plano para mostrar y aquí aquí tengo pues los tres espacios, cuatro espacios pues de prueba y este, entonces pues lo primero que uno siempre tira a hacer es hacer aquí una habitación aquí en home pero cuando no tenemos aquí cargado ninguna, no hemos creado ninguna pues esto no nos deja hacerla así ya cuando ya hemos creado alguna habitación pues ya nos deja utilizar los room tags que están acá a la izquierda entonces pues lo primero es básicamente uno hace el room, o sea hace la habitación con, con, este, con esta herramienta de room. Pues la puedo hacer acá que es de room tag with area", que es como la que está aquí a la izquierda. Y él nos genera pues, si le doy mostrar aquí editar tipo, nos muestra el número de la habitación y el área. El número de la habitación siempre es aconsejable primero hacer una schedule. Un Schedule Room para que nos muestre el nombre y el número, como está aquí a la derecha. Pero lo que yo quiero es hacer una, como la que tengo aquí a la izquierda, aquí abajo, que es, que solo me muestre el símbolo, o sea, solo me muestre, perdón, el número, como está acá, Name, Number, entonces toca crearla. Y esa familia se hace aquí, pues en, en anotaciones, en Room Tag, con esta se hace. Entonces ya pues la hacen pues simplemente la crea y, y en el room tag pues le, le pone 01 porque yo quiero numerarlos de... o sea, es que eso es, eso es el tema del video digamos, yo quisiera si los quiero generar así como está en esta planta porque pues igual siempre nos dicen que no que no se debe hacer que no se debe hacer una numeración así como está acá pero pues estos son estudios profesionales y lo hacen, entonces pues lo que uno no comprende con lo que le enseñan a uno, a con lo que realmente se hace en la vida real. Porque pues acá podemos ver que sí se hace de esta forma también. Y estos son estudios, repito, son estudios profesionales. esta me quedó mal, entonces pues la hacemos otra vez. Y, y pues una vez tenemos aquí este, o sea, yo lo estoy dibujando acá, este está muy grande, pero lo que quiero mostrar es que Aquí tiene la numeración de 1 a 20, a 25, a 32. No sé dónde están los otros espacios porque solo tiene dos plantas. No sé por qué los numera así porque tampoco hay imagen... Digamos, no hay un schedule que nos muestre aquí qué significa eso. Pero pues acá podemos notar que son habitaciones y que... En la foto pues se ve qué es lo que hay. ¿no? Sin embargo, no sé realmente qué es... O sea, qué, qué, qué significado le están dando a este número. Pero pues, o sea, sé se, se, qué significa... Eh, hacer un tag para una habitación pero pues con, una, con numérica, o sea con, con números como, como lo tengo acá, entonces pues lo que hice fue crear una familia pues como ya mostré y la cargué aquí al proyecto y pues aquí nos muestra si yo la muevo, eso es lo que estaba mirando porque yo la muevo y de todas maneras pues no pasa nada porque pues eh, ese es el tag pero la habitación sigue estando centrada total pues lo que quería mostrar era como ver eh, este lo podemos dar solo, solo yo lo creé nada más que nos muestre el número pero nos puede crear los números pero no pueden, decir, no pueden ir repetidos, tiene que ir secuencial no sé si se podrá hacer digamos como instancia o hacer una familia diferente para este tipo de cosas pero aquí también podemos ver que tiene algunos nombres no entonces hace, se podría hacer así como lo estoy haciendo digamos y acá en este que no sé qué significa Swenbat de pronto es la piscina, no sé, vacío, no sé qué significa esa parte, creo que es el vacío de la piscina, porque aquí está la piscina pero digamos que hasta el punto, hasta hasta acá, pues es lo que quería mostrar con este video, es que pues se podría realizar esta, esta que es la normal, la sencilla, pues la que viene, que es un room tag con área y pues la que acabamos de crear, la que acabé de crear pues que sería 0102. Digamos si yo quisiera modificar y ponerle a este el otro número que sería el 4, el 3, perdón. Entonces para este run 4 que me puso 4 porque ya cree que ese es. Pero esta por ejemplo como es la 03 pues no es bueno combinarla así. Entonces de pronto esta que me está marcando 03 también pues la dejo como... Como básica, pues para la prueba del, del video, pero, pero si quisiera hacerla como la siguiente, la ubicaría acá. Y con la familia que yo cree que me falta, pues ponerle el nombre respectivo. Pero para esta, entonces ya le colocaría 03, que sería esta. Pero como, repito, si, si yo le coloco digamos 01, porque digamos este espacio y este espacio podría ser la misma función. Pero no me deja, o sea, lo puedo, no puedo escribirle 02 o puedo escribirlo, pero ya generaría un error. ¿sí? Me dice que están duplicados. O sea, la otra opción que uno podría hacer es hacer un texto, ¿no? Hacer un texto y un grupo, lo he visto mucho en los planos, eh, en los planos técnicos, he visto mucho eso. Aquí ya me quedó repetido, entonces pues voy a cambiarlo para no tener problema. Pero lo que se podría hacer también es hacer una, una anotación eh, de texto perdón, sí no sé si se puede hacer con mmm, model text, no, porque ese no nos sirve para eso pero un grupo de detalle también pronto podría funcionar pero he visto que lo hacen así, pues no ya no estaría taggeado, pero pues también puede funcionar, ¿no? no, no lo veo en anotar texto y escribir escribir aquí digamos que ese también fuera 01 y, y también puede funcionar, no o sea, es diferente, o por ejemplo estos dos que fuera este y este fuera 02 y no pasa nada porque pues si sí, ahí funciona y aquí en anotar puedo hacer una línea en home en, en, en anotar no sé si es en team lines y sí, hay thin lines y le hago exactamente lo mismo Y he visto que hacen lo que hacen es coger estos dos símbolos y les y crean los agrupan, pero aquí no lo veo. Pues, sin embargo, de todas maneras funciona pero esa sería otra opción pero que no es la más recomendable porque pues no, no me permite crear los grupos pero si sí he visto que en algunos planos lo, lo manejan así bueno igual eh, son cosas que, que uno ve en los planos y muchas cosas que, que uno puede comentar acerca de este, de este trabajo en planos eh, porque porque a la hora de, de, de hacerlo Empiezan a surgir pues esa serie de dudas y pues yo las quiero, pues por eso las digamos las documento acá eh, Como esa, ¿no? Como esa eh, Ya digamos hay otros aspectos como este que son un tipo de salidas que no sé por qué le hacen un símbolo de puerta Pero pues alguna razón debe haber acá, de pronto tiene un hueco Pero igual, esas son cosas que <coughs> poco a poco se pueden ir trabajando, ¿no? y No sé qué pasó. Si sí, la acabé de crear y no... Sin embargo, pues siempre hacerlos así que, pues mostrar acá también porque no tienen cubierta, pero pues igual para eso no, no Revit no le importa, pues todavía no tiene la... No sé por qué no. <ríe> ¿Qué pasó? Sí, esas sí, cosas raras que suceden. Porque en, en anotar, sí, línea de detalle. Porque se me borró lo que había creado. Pero sin embargo, como se, ustedes notan, pues no se puede... Ah, no, sí se puede. Acá puede crear el grupo. Sí, lo estaba haciendo tal vez mal. Y también le puede acomodar sus ejes y ya esto es lo que he visto que hacen en los planos o sea ponen simplemente una anotación genérica ahí o también la pueden crear pues como anotación genérica y también puede funcionar pero ya una vez le queda eso es le queda aquí y una vez le queda aquí en los grupos si yo la quiero aquí está y pues también funcionaría pero ese sería el método de trabajo de de AutoCAD Tampoco me deja eliminarla, no sé por qué. Porque de pronto no lo. No sé por qué no lo deja ahora sí, ya. Y ya, pero. Y es más confuso porque, pues acá nos toca ir generando todo el número, ¿no? Todos los números. En cambio, pues acá nos genera una numeración. Eh, sí, secuencial, ¿no? Como lo que decía. Igual listo, hasta eso es lo que quería comentar de este video, pero igual voy a seguir trabajando con este con este proyecto a ver si lo llevo digamos con la parte de Revit o pues el trabajo de, de modelación en otros programas de mejor modelamiento pues visual que es para este tipo de, de elementos bastante, pues es una arquitectura bella y buena listo gente hasta ahí es el tema, adiós